Estamos en este miércoles junto a Belén Ragio compartiendo Agenda Amplificada. Así es, hay un montonazo, montonazo de cosas para hacer este fin de semana. Y no todo tiene que ver con bandas, con ir a ver una banda en vivo. También hay otras disciplinas del arte. Y me encanta este amplificador un poco diversificándose en las diferentes corrientes artísticas. Nos llega la información de que va a estar Árbola en Buenos Aires. Hacia la raíz una obra de danza y percusión que funciona a diferentes ritmos afroguineanos con nuestro malambo argentino. ¡Apa! Me interesa la propuesta, queremos saber un poco más de ello, María Valén. Exactamente, por eso levantamos el tubo y llamamos a Sol Stanfly, que es bailarina y percusionista allí en Árbola, en esta agrupación, para que nos cuente un poco lo que va a ser esta fecha en la ciudad de La Plata, este sábado 22 de octubre, en eh, Esquina América, en 18 y 71. Hola Sol, ¿estás ahí? Hola, acá estoy, ¿cómo están? Todo bien, bienvenida Lu, Un gusto Un gustazo, muchas gracias por el espacio Acá estoy en Córdoba, último ensayo con Árbola uh -huh. Por viajar, mañana ya viajamos para allá Claro, para Buenos Aires Muy contentos, muy contentas Bien Así es Qué lindo, ¿no es la primera vez que vienen a la ciudad de La Plata o sí? Con esta propuesta sí Bien Ahí va bueno, justamente contanos sobre esta propuesta que se llama Hacia la Raíz, como lo decíamos y como se presentan ustedes, una obra de danza y percusión que fusiona ritmos afroguineanos con nuestro malambo. Eh, cuerpos, ritmos y danzas ancestrales se abrazan en cortezas, raíces, follajes y cueros. Me interesa un montón que nos cuentes y le cuentes a la oyentada de Radio Estación Sur de qué va a ir, de qué va esta obra que están presentando. Bueno, ahí ya... Dice un montón. Eh, uh -huh. Lo que hacemos es, eh, bueno, justamente fusionarnos, ¿no? La idea es poder, es, es todo el tiempo compartir dos corrientes, dos búsquedas, dos estudios. De Algunos de, de nosotros, de nosotras, uh -huh. nos hemos dedicado a estudiar el folclore y algunos otros a estudiar el afro, con viajes a África, oh. bueno, con toda una vida de, de estudios, ¿no? Y bueno, en el encuentro de estos cuerpos y de estos instrumentos acá por las sierras, eh, surgió unirlo y hacerlo al mismo tiempo, jugar a ver qué entra bien, qué, juega, qué, qué entra perfecto, qué hay que correr un poquito, qué hay que poner más lento, qué hay que poner más rápido, como bueno, ese juego para, para que se vean las dos cosas en simultáneo, eh, con dos corrientes, bueno, hermanadas, ¿no? No... Sí. No lo estamos inventando nosotros, pero sí que nos encanta jugar a esto y, y, y ponerle cuerpo y música a, a esta fusión. Nos encanta, ¿no? nos, nos apasiona y eso es lo que, que estamos compartiendo dentro de esta búsqueda hacia la raíz. Bien, esta invitación es para el sábado 22 de octubre a partir de las 10 de la noche, como decía Belén, en la esquina de América, en el barrio Meridiano Quinto, en 18 y 71. Me interesa saber con qué se va a encontrar ah, sí. la gente que se acerque, hasta allá se va a poder eh, formar. Va a haber invitados. Claro, además de va a haber invitados, que en un ratito nos, nos adentramos en eso. Me interesa saber eh, qué es lo que, con qué es lo que se va a encontrar con esta danza y percusión, si va a poder ser parte, porque eh, el baile afro tiene algo también de... de que invita. Que invita a, a los cuerpos, eh, a las corporalidades que, que están allí presentes, a formar parte. ¿Cómo es la propuesta estética? Bueno, la propuesta es eh, presentar la obra, mm. por lo tanto no está pautado que, que el público participe bailando durante la obra, pero claro. de pronto, después de la obra... Eh, sí, va a haber música en vivo Tenemos invitados e invitadas de lujo Que van a participar dentro de la obra Y que nos vamos a quedar a compartir es, eh, Toda la noche, ahí mientras se pueda <ríe> En la esquina Así que ahí vamos a poder bailar Todas y todos juntos Y también De todos modos, hay un momento Donde bailarines y bailarinas Que están en el público Y que nunca ni ensayaron Ni participaron con nosotros Van a estar en el público y van a entrar a bailar. Así que de pronto, si hay alguna bailarina, algún bailarín escuchando y siente esta motivación, también puede suceder, así improvisadamente, al llamado de los tambores, ¿no? Como como bien lo decís, como al llamado de, de la música misma, sin, sin pautas. Bien. <risa> ahí va, viene bueno, ahí. Va. Puede suceder. Ahí bien ahí. ¿Y querés mencionar quiénes van a serles invitades que los van a acompañar este sábado? Sí, va a estar Sergio Lobo, bailarín malambero, ah. eh, que está radicado ahí en La Plata hace muchos años. Uh -huh. eh, no sé si lo conocen, a Sergio. Va a estar El Cuervo Pajón, bandoneonista. Sí. Bailarinas como Camila Mainetti, Griselda García, son de Buenos Aires las dos. Uh -huh. Va a estar Miles Salamanca. Va a estar. Milena. Va a estar miles a la Miles Salamanca. Está, mira, hasta hicimos un ensayo virtual y pautamos varias cosas. Pero no sabemos si va a estar la Mile. Parece oh, que le pa salió algo. Oh. Así que estamos ahí, estamos en comunicación. Bien, bien. Estamos en comunicación con la Mile. Eh, con muchas ganas de compartir. No sabemos si va a poder estar el sábado. Posiblemente esté el domingo que vamos a, a presentar también la obra en Merlo. Claro. Eh, en zona oeste, así que bueno, ahí estamos ultimando esos detalles porque a la mile bueno, le salió algo el sábado, así que no sabe si va a poder, cuestiones de horario y demás, si puede uh -huh. participar, pero con todas las ganas, si no es esta, será una una próxima o ahí en Merlo. Totalmente. Bueno, ¿querés contarnos un poco también de qué va a, eh, Árbola, eh, danza, ¿Qué, cómo se forma, qué es lo que hacen? Para contarlo un poco a la oyentada. Bueno, eh, Árbola, bueno, surgió en el encuentro de dos bailarinas, eh, conmigo Sol y Romy Marteloto. nos encontramos acá en, en las sierras después de, de viajes y de movimientos de cada una, uh -huh. y en ella con toda su búsqueda del afro y yo con el folclore, eh, nos encontramos y... Y bueno, esto que te contaba antes, quisimos juntarlo, unirlo y hacerlo simultáneamente con dos estéticas, dos cuerpos re diferentes, dos formas re diferentes de bailar, pero encontrar con, eh, momentos de unísono con, con esas dos eh, como disciplinas y formas en el cuerpo tan diferentes, ¿no? Eh, en ese juego de unirnos, nosotras em, empezó, bueno, ahí creamos Árbol a las dos solitas y eh, al muy poquito tiempo. Empezamos a sumar percus, otros bailarines, otras bailarinas, a ser parte, porque eran muchas las ideas, las cosas que, que se nos venían, y bueno, que eh, la música en vivo era vital, muy necesaria que se aparte, así que bueno, eh, nosotras cada una con nuestros bombos y querer tambores afro, bueno, empezamos a convocar. Entonces ya son parte de percusionistas del afro de acá de Sierras Chicas, que toda su vida estudiaron eso, folcloristas también de, de aquí que se sumaron, malambistas, bueno, somos ocho eh, los que formamos hoy en día Árbola, y, y bueno, eso entre bombos, dunes, yembes, campanas, cencerros, semillas, <risa> <risa> un montón de, de ritmo de Cantos también, siempre cuando aparece el canto, bueno, uno de los nuestros canta folclore, entonces eh, aparece ahí el, el también super fusionado, sin guitarra, siempre con la percusión y buscamos siempre la posibilidad de tener eh, artistas invitados con los cantos o con las partes más melódicas que nos pueden aportar, que nosotros nos dedicamos como más 100% al ritmo, a la danza, entonces... Tenemos esa posibilidad de abrir la invitación a la melodía, como en este caso con El Cuervo Pajón, con La Mile. Acá en Córdoba, cuando estrenamos, nos acompañó el Rally Barrio Nuevo. ¡Qué hermoso! Eh, tam también estuvimos con la Pau Bernal, no sé si la conocen, sí. Coscoína. Eh, tremenda cantora de acá de mm -hmm. Córdoba. Así que venimos eh, viene siendo una, una obra que nos permite esos compartires que nos dan... Honor, placer y mucha gratitud de, de poder compartir ese espacio, de crecer junto a tremendos artistas, la verdad. Tremendos, tremendas. Estamos en comunicación en este amplificador con Sol Stanfly, bailarina y percusionista de Árbola. Este proyecto que se viene con su ciclo Hacia La Raíz este fin de semana, más precisamente este sábado 22 de octubre, a partir de las 10 de la noche en Esquina América en 18 y 71. Sol, primeramente te queremos agradecer por estos minutos en comunicación. Eh, yo les, les diría que si se, si se vienen el sábado a la Ciudad de La Plata, se queden porque el día domingo... Eh, también hay un llamado de tambores, generalmente el barrio Meridiano Quinto se caracteriza por tener un fin de semana ATR eh, en el que se transitan las callecitas adoquinadas con mucho ritmo africano, mucha llamada de tambores, así que Sería hermoso, la... hermoso, sería hermoso, sí. pero van a estar tocando en Merlo el domingo, no ustedes? El, el domingo vamos a estar en Merlo, pero vamos a estar el viernes ya en La Plata, ah, y bien. con ganas de ir a ver a eh, este grupo hay Baile. Ahí va que van a, van a estar presentando su trabajo conozco a uno de los bailarines eh, Matías de Alessandro ahí va hoy nos, enteramos, hoy nos enteramos de eso así que con ganas de ir a, a compartir a ver eso, a invitar también a, a compartir el sábado y el domingo temprano sí, nos vamos para Merlo que tenemos la función ahí programada para el domingo a la noche Bien, eh, Sol, te agradecemos, eh, les deseamos un buen show, una buena performance. Sí, buen este, viaje también, porque tiene que próximo, venir. Muchas claro, gracias. este viaje. Y te pedimos sí. eh, solamente si tuvieras que recomendar alguna musiquita o algo, por lo cual eh, ronde hacia la raíz con qué, o algo que identifique o que nos ayude también. Sí, ah. bueno, un, un disparador, el disparador sí. de, de mucha creación que hay en la obra es José Luis Aguirre, es un cantautor de acá cordobés, transserrano eh, eh, una canción en particular es Córdoba Morena. Ahí va. Bien. Bueno, la tenemos Y bueno, igual... Está buenísimo si, si quieren compartir eso. Sí. Igual todo su disco, sus obras, hermoso. Y bueno, también la nombré Paola Bernal. Ella también nos acompaña un montón en la creatividad. Bien. Lo tenemos Así aquí para, es, es... para compartir. Exacto. Bueno, gracias. Sol. Gracias, Sol. Un abrazo grande. Gracias a ustedes y bueno, espero verlos el sábado Dale, gracias. un abrazo, un beso Un abrazo, gracias Allí pasaba la palabra de Sol Stanfly, Bailarina y percusionista de Árbola Como decíamos, este proyecto Que va a estar presentándose en la ciudad de La Plata Se viene hacia Buenos Aires, de Córdoba a Buenos Aires Más precisamente a La Plata el sábado 22 Danza y percusión Me gusta la propuesta para bailar Para ver este espectáculo, esta obra de danza y de percusión Que fusiona a diferentes ritmos eh, De Guinea con nuestro folclore argentino, más precisamente el malambo. Todos invitados entonces a acercarse si les interesa este proyecto este sábado 22 de octubre a Esquina América, ya en Meridiano Quinto 18 y 71. Nos vamos escuchando lo que recomendaba Sol, ¿Sí? Córdoba Morena, de José Luis Aguirre.